Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy vamos a hablar de estos cubos que se están captando cerca del sol. Pero antes quiero explicaros un poco lo que es la sobreexposición en una fotografía. Vamos a ver esta imagen que tenéis ahora mismo en pantalla y esta foto, pues bueno, es una foto normal y corriente que se hace al sol. Y como podéis ver, ahí hay un cuadrado, no es un cubo, es un cuadrado, en dos dimensiones, que está por delante del Sol. Luego aquí, a la derecha, más abajo, veis indicado con una flechita negra, pues una especie de circulito que parece que tiene una forma tridimensional. Pues bueno, este cuadradito, vamos a explicar exactamente lo que es. Esto es una sobreexposición y el procesador de la cámara, porque esto se hace en una cámara digital, lo que ocurre es que anula esa zona porque hay una sobreexposición y el procesador del aparato pues lo entiende como que esa zona está defectuosa. Entonces se provoca esa pixelación. Luego, si vemos, más abajo, aquí a la derecha, veréis esta flechita negra, pues este circulito en un tono claro, este es el reflejo de la lente sobre la lente, es decir, esto es un reflejo, esto no es un planeta ni un ovni en esta fotografía, esto es el reflejo, vemos los diferentes destellos del Sol y vemos estos dos factores que hay que tener en cuenta en una cámara digital, o incluso el reflejo de lente sobre lente en una cámara de cualquier tipo, de vídeo de fotografía. Y estos serían pues, los dos motivos el por qué, uno se pixela y el otro se produce un efecto de reflexión de los dos cristales que tienen las ópticas. Pero ahora vamos a ver otro tipo de hecho, otro tipo de cuadraditos, otro tipo de cubos, que esto ya sería harina de otro costal. Y lo vais a ver aquí y lo vais a entender muy rápido. Tenemos diferentes observatorios, que son los que monitorizan el sol, y cuando vais o accedéis a algunas de estas páginas donde nos muestran el sol, lo vais a ver así. El sol está tapado, no se ve el sol, evidentemente, debido a la luminosidad. Y esto es un filtro, además es un filtro de color para ver pues, diferentes eh, fases o destellos o coronas solares, etcétera, etcétera, de una forma directa. Estamos hablando de un telescopio que mira directamente al Sol. Pero podemos observar esta imagen que tenemos aquí, en color de filtro amarillo, son diferentes espectros y diferentes filtros, y vemos aquí como esto sí está pixelado. Esto es un píxel que lo que hace el propio telescopio es tapar esa pixelación es decir, ese destello pixelando esa zona. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo no? Esto sería algo eh, meramente digital. Yo no soy un experto en fotografía ni en vídeo, pero cuando vas trabajando el tema de vídeo y fotografía, pues te vas dando cuenta de todo esto. Esto lo podéis buscar, está en la red, completamente extendido, todos estos efectos de pixelación y todos estos efectos de tapar la luminosidad. Pues esta fotografía amarilla es lo que en realidad sería pues, pixelar algo que tiene mucho destello... ...para ese telescopio que está observando el Sol. Pero ahora nos vamos a ir a otra cosa. Esta imagen en verde, esto no es pixelación. Esto no está pixelado, esto tiene otro tratamiento. ¿Cuál es este tratamiento? Lo desconozco. Pero es que tampoco hay una especificación de qué es exactamente esto. Con lo cual aquí tenemos un cuadradito que estaría delante del Sol. No sabemos la distancia a la que estaría del Sol, pero vamos con otra fotografía más. Aquí tenéis este otro cuadradito también en amarillo, donde vemos que puede ser algo que se ha clonado y se ha movido. Con lo cual tiene, da la sensación... ...que tiene un retoque fotográfico. Pero si seguimos observando... ...vemos este filtro de color azul, esta fotografía... ...donde vemos que hay un cubo... ...que se está introduciendo en la atmósfera solar. Esto no tiene ningún tratamiento. Esto es una fotografía hecha directamente al Sol... ...nada más que con un filtro de espectro de color azul pero volvemos y vamos a ver ahora esta imagen redonda muy muy grande muy amplia por decirlo de alguna manera incluso podemos ver cómo hay una estrella en el lateral derecho de la fotografía o algo que refleja la luz que puede ser una estrella un planeta etcétera bueno aquí vemos la cantidad de pixelaciones y de errores que puede dar esta imagen pero la que me llama mucho la atención es esta imagen que vais a ver ahora, que está captada en abril, el 29 de abril del año 2013. Esto es otro cuadrado que se está metiendo en el Sol. Ahí no hay ningún tipo de pixelación y se ve una imagen un tanto... da el aspecto de tridimensionalidad y de profundidad. Se ve la parte que estaría pues ...más clara, que sería la que estaría entrando más en la atmósfera del Sol... ...y la más oscura es la que estaría todavía por entrar en la atmósfera del Sol. Hay muchos cubos, por decirlo de alguna manera... ...que se pueden ver en diferentes páginas, en diferentes lugares, etcétera Pero esta me ha llamado muchísimo la atención y quiero que la veáis. Esta es de color verde y tiene una forma pues eh, cuadrada y que está un tanto pues con una imagen en tres dimensiones. Se tendría que ver pixelado, es decir, se tendría que ver absolutamente negro, tapado. Esto sí que no puedo deciros exactamente de qué se trata. Y vemos esta otra imagen de color azul, que es muy similar a la anterior, a una azul pues, más eh, clarito y vemos cómo Aquí también ocurre lo mismo. ¿Qué puede ser todo esto? Pues no tengo ni la más remota idea. Se han captado miles. Es que, claro, cuando eh, se habla en YouTube, en Internet, eh, pues que se ha captado un cubo. Pues un cubo puede ser una pixelación o bien puede ser algo que desconocemos. Es cierto que no sabemos a la distancia del Sol ...que se encuentran pues, estos objetos, no tenemos idea. Se puede especular, está cerca, lejos, puede ser de tal tamaño... ...no se puede especular en relación a esto... ...porque no conocemos la distancia. Y no tenemos pues, una serie de referencias que nos marquen... ...o nos indiquen a qué distancia está del Sol. Pero los que os he puesto antes, sí que se ve que están introduciéndose... ...dentro de la atmósfera solar... Esto está captado desde el año 2011, aproximadamente, hasta el 2018. Se han visto cubos de este tipo y en repetidas ocasiones. Este es un vídeo que me habéis pedido vosotros eh, que analizara y he estado meticulosamente mirando e informándome en el tema de fotografía porque se pixelan ciertas fotografías al fotografiar el Sol. Ese efecto, muchos podéis pensar, bueno, pero con esos telescopios tan sofisticados que tienen, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esto? También ocurre, ¿vale? Porque llevan un software que lo que hace es eh, eliminar esa zona tan brillante, porque quizá lo que hace es saturar, eh, en ese caso, la imagen en esa zona, y el procesador evidentemente lo detecta como que está saturada, sobreexpuesta esa fotografía, y lo que hace es Marcarlo en negro, taparlo para que esto no produzca, pues una serie de anomalías en el funcionamiento del telescopio, de la cámara, etcétera, y lo pixela. Evidentemente, la finalidad que tienen los telescopios que están observando el Sol, pues es observar la corona solar, pues lo que va desprendiendo, ¿eh? y si, pues una tormenta de esas solares, pues nos puede llegar. ...a nosotros en la Tierra y llegar a afectarnos de alguna manera... ...pues bueno, para nuestros aparatos electrónicos, los satélites... ...y todos los temas relacionados con la comunicación. Así que yo os dejo aquí mi pequeño análisis... ...y podéis ampliar todo esto de los efectos. Pero lo que sí es cierto es que esta imagen en color azul... ...pues tiene toda la pinta de ser, lo veis aquí con la flechita, de ser pues un cubo tridimensional... ...que está entrando en la atmósfera solar. ¿Qué es lo que puede ser? Pues no tengo ni idea. Algunos afirman que puede ser una nave extraterrestre... ...otros que puede ser pues un eh, efecto natural de la naturaleza... ...cosa que no entendería, y no entenderíamos ninguno, algún objeto... ...con forma de cubo que se introduce en el Sol... ...o que ha sido atrapado por la gravedad del Sol. También es cierto... ...que hay un tema que nunca se contempla... ...pero ya sabéis que a mí me gusta siempre... ...buscar el punto y hacer reflexiones... ...en relación a todo esto... ...sabemos que el Sol es una masa gigantesca... ...no podemos imaginarlo de cómo es de grande... ¿no? ...no podemos tener una referencia... ...porque no hemos visto ni tan siquiera nuestro planeta desde fuera... ...como para tener una referencia. La atracción que ejerce el Sol... ...es brutal, es impresionante... ...y cómo puede ser que un cubo... ...que puede ser de las dimensiones de la Tierra... ...por lo que dicen algunas páginas... ...pueda entrar y salir cuál sería la tecnología si esto fuese una nave extraterrestre que tendrían para entrar, si es que pueden entrar, y salir del sol y contrarrestar esa gravedad de nuestro astro rey. En fin, yo dejo aquí la incógnita, todo esto lo dejo a modo de anécdota, de rareza, de cosa extraña, y sobre todo es muy importante que vosotros opinéis aquí debajo y que compartáis el vídeo si os ha gustado y os ha gustado la reflexión. Así que chicos, por mi parte, nada más. Dejamos aquí el vídeo y como siempre os digo, un cordial saludo, hasta la próxima.